las expediciones en biodiversidad en áreas en donde el desconocimiento de la biodiversidad, el inventario de la biodiversidad o el conocimiento de la flora y de la fauna eh, sea alta, alto, es decir, que no hayamos hecho muestreos que tengamos vacíos de información de esas áreas. Y ese es uno de los factores importantes de, de, de Colombia Vivo, en donde el, el Estado, digamos, a través de conciencias, pueda financiar este tipo de expediciones en donde llevamos 200 años estudiando el inventario de la biodiversidad en Colombia desde la expedición botánica de José Celestino Mutis en 1885 hasta el presente. Y todavía tenemos algunas zonas que sabemos que hay un vacío de información. Entonces ese es un factor muy importante. ...de uno de los temas que, que, que trata eh, Colombia Viva. Aparentemente no se hizo la, la consulta previa con las, con las comunidades. Cuando uno lee el, el informe del, del Instituto Humboldt, el, el, el comunicado de prensa... ...ellos hablan de una socialización eh, que se hizo con, la, con las comunidades. Eh, habría que mirar es exactamente en la zona del Putumayo... En, dónde, ...en cuáles áreas de las zonas del Putumayo... El Instituto Alexander von Humboldt eh, pensaba hacer las expediciones. Y el área donde el Instituto Humboldt o las áreas donde el Instituto Humboldt iba a hacer el muestreo está dentro de eh, un, un terreno de comunidades étnicas, bien sean indígenas o afrocolombianas o ron, que son lo que se llaman las comunidades étnicas, es necesario surtir el proceso de consulta previa. Si no está dentro del área de, de, de comunidades étnicas, no es necesario el proceso de consulta previa, porque el Instituto Humboldt no necesita tener un permiso para hacer recolecta. Eh, para El responsable no es la entidad financiadora que es Colciencias, sino que el responsable de surtir ese proceso de la consulta previa es la entidad que ejecuta el proyecto, que en este caso se llama Instituto Humboldt. Eh, por lo que entiendo, por el comunicado del de, de Instituto Humboldt que está en la página web, la, la expedición bio está suspendida en el Putumayo por parte del Instituto Humboldt o sea, el proyecto del Instituto Humboldt financiado por Colciencias, que, que se llama Expedición Bio para el Putumayo, se encuentra suspendido hasta nueva orden. Me imagino que tendrán que ponerse de acuerdo con las comunidades étnicas si, si, si está en terreno para hacer ese, ese proceso de consulta. previa.